A respecto de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se efectuó el pasado miércoles, el técnico ambiental franco macorizano Víctor Alemánzar consideró alarmante los daños que ha recibido el planeta a causa de la contaminación ambiental. Un, un ejemplo que podemos eh, socializar es que en el último siglo el incremento promedio de la temperatura no ha llegado a un grado. O sea, el aumento promedio no ha llegado a un grave y ya nosotros tenemos situaciones críticas en, en, en el planeta, ya hay incremento de, del nivel del mar, lo que es catastrófico. Por ejemplo, se dice que con una pulgada que aumente el nivel del mar, por efecto de capilaridad, miles y millones de, suelo, de tareas de suelo pueden convertirse, o sea, en, en improductivo, o sea, prácticamente desérticos. Y estamos hablando... Que repito que no, no, no hemos llegado en el promedio de incremento en el planeta en el último siglo, no ha llegado a un grado. Y la Convención marca lo que se plantea es ver si lo dos grados. Si con menos de un grado de incremento, y ya tenemos esta situación, imagínense con dos grados, ¿a dónde, a dónde que estamos apuntando? Almanzara asegura que es una necesidad la participación de la población en el tema medioambiental. Y mira, la participación es un mandato constitucional, y es un mandato de varias de las leyes que nosotros tenemos, y es un mandato de todos los acuerdos internacionales de los, de los cuales nosotros somos signatarios. Y, y inclusive hasta la estrategia nacional de desarrollo eh, está la, la participación. La población debe involucrarse. Por ejemplo, cuando yo veo aquí que la alcaldía modifica la plaza pública, los parques, pues yo digo, pero ¿por qué es que no convocan a la gente, por lo menos que viven ahí?, le explican el proyecto, y le explican lo que van a hacer, la consecuencia que va a tener, oye, eso engrandece lo que es la, la, la gestión pública, pero le da participación, empodera a la población, y eso es fortalecimiento de la democracia y es fortaleza de, de los procesos de, de desarrollo. Entonces, yo no entiendo por qué no lo hace la población, debe estar consciente que por un mandato constitucional y por varios acuerdos internacionales y por varias normativas, debe participar en todos los proyectos, ...que se desarrollen en, en este país. También se refirió a los árboles que la Alcaldía está reemplazando... ...en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mira, las especies pueden ser... ...todas las especies son apropiadas en el entorno eh, apropiado. Aquí la mayoría de los espacios públicos lo invaden con laureles... Que son, y, ...y otras especies que, que, que no son sostenibles. Porque el laurel para tú mantenerlo, tú necesitas un presupuesto aparte... Porque, ...para poder podarlo, si no lo hacen por el sistema radicular tan agresivo que tiene, te levanta la calzada. Entonces te genera un, un problema. Entonces, esas especies no son apropiadas. Entonces, el roble amarillo puede ser eh, apropiada para embellecimiento de algunos espacios, pero las especies que más se eh, han estado utilizando con éxito para la algorización eh, en los parques de la ciudad, están por ejemplo el Juan I, está la Mara, que son especies eh, excelentes, y la palma en, en algunas zonas, porque también a veces hay zonas donde meten palma, para, más que para más que por asuntos medioambientales, para favorecer a, a, un, a un contratista que le está eh, ofertando la palma y que le, de, y que le deja un dinero. ENTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.